El radio de teatro, eh, como la radio, fueron inventos eh, auténticamente argentinos. Eh, la radio en este, 1920 nace en la Argentina como radio radiodifusión, no como invención de las ondas radiofónicas o descubrimiento, sino como el invento del de, de formato de, de radio radiodifusión. Y hacia 1930 aparecen los primeros indicios de. Eh, la, los dramas radiales, ¿no? que, que después se transforman en radioteatro. Y son argentinos porque además derivan de lo que eran las obras teatrales de los circos, ¿no? de la segunda parte de los circos, que hacían obras teatrales este, como complemento del circo. Y esas mismas compañías, cuando aparece en la radio, ven la oportunidad de transportar, este, de transportar ese, ese modelo de, de drama a, el, a la radio nace un poco espontáneamente, con, con pequeñas o, este, obras dramáticas, y después se transforman en lo que conocimos como el radioteatro, es decir, las obras seriadas que se va, iban continuando en el tiempo durante un lapso determinado. Por eso es un invento auténticamente argentino.